Ayer el gobernador Carlos Joaquín emitió su último informe de gobierno eh, Que tiene aquí unas 3.000 reproducciones Con el training topic estamos juntos en el monitoreo que hacemos todos los días En lo que sigue nos llamó la atención Que, eh, pues que fuera el primer lugar con 11.000 tweets allá en Quintana Roo Y pues empezamos a revisar la cuenta del gobernador ahí con... 30, 000, casi 30 mil cuentas falsas que lo están apoyando y algo que notamos y que lo vamos a mostrar aquí en, en Gephi que es el, el software que usamos para hacer estos análisis para pues, encontrar comunidades este, extrañas que, que no hay comportamiento espontáneo pues aquí encontramos algo bastante interesante que ahorita van a ver cuando se empieza a hacer aquí la animación eh, Encontramos que las dependencias del estado son las que estaban, pues, dándole retweet y retweet y retweet y retweet a, las, a los mensajes del gobernador. Vamos a ver acá. Aquí pueden ir viendo cómo van destacando aquí unas comunidades. Es impresionante. Y vamos a hacer la renderización de esta visualización. Para que les pueda yo explicar de qué se trata todo esto. Pues bien, hay tres, tres grandes comunidades que le dan retweet a los mensajes del gobernador Carlos Joaquín. Eh, primero son las dependencias de todo el Estado, ¿no? Comunicación Quintana Roo, dice aquí, sector de turismo. Hay un montón de dependencias oficiales, estos lazos fuertes. No son comportamientos espontáneos, eh, otra segunda comunidad es la del gobernador eh, Cabeza de Vaca que con estos retweets que no son orgánicos, pues también están amplificando eh, lo que, el mensaje del gobernador y la tercera red son las cuentas que amplifican a Marco Cortés y algo que nos llamó eh, todavía más la atención es que este, analizando pues, los seguidores que le dieron retweet, esta columna de aquí son el número de los seguidores la inmensa mayoría de los que participaron en este Trending Topic tienen menos de 100 seguidores. Aproximadamente 712 cuentas de 1500, es decir, más de la mitad de las cuentas este, que participaron en este Trending Topic son de reciente creación. Y como pueden ver aquí, están repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 veces el mensaje. Aquí vemos una dependencia retuiteando 15 veces, otra dependen dependencia retuiteando varias veces... Este, pues es alarmante que se estén usando recursos públicos aquí otra vez Un montón de retweets de la Contraloría Es decir, fue, fue un informe de spam el día de ayer Entonces, pues se debe explicar con, por qué se usaron recursos públicos para hacer esta promoción Que es una simulación eh, Y qué tanto alcance tuvo el, el, el informe ayer, ¿no? Pues esto les quería mostrar Este te, parece que Carlos Joaquín está usando las técnicas que usa Alfredo del Mazo en el Estado de México y pues bueno, seguiremos informando, muchas gracias